Estamos con Bernardo Manzano Fernández, integrante del Comité Directivo de Claxo por la Región Brasil. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Eh, recordábamos fuera del aire la cantidad de años que ya participas de Claxo TV. Diez años por lo menos. Diez años, sí. Diez años. Diez bueno, años. Bienvenido el, primera, el primer asunto que yo hablé fue la, sobre la educación del campo. Ok. A, diez años atrás. Eh, hablando de la educación del campo, hay una anécdota interesante... Eh, ¿Fue en base a eso que tú tuviste que entrevistar, o fuiste a entrevistar a Freire? Sí. Eh, en la época yo era miembro del sector de educación del Movimiento Sin Tierra, eh, Y el sector de educación pidió que yo hablase con Freire. Eh, y, y hiciese una entrevista con él para que él hablase, una, dése una mensaje para los maestros y maestras de las escuelas, de los asentamientos. Wow. Y ahí entonces grabé una entrevista de 15 minutos y en el final de la entrevista él habló de, la, de, de cómo él entiende la educación del campo y en el final de la entrevista él manda una mensaje para las maestras y maestros de las escuelas del campo. Fue muy bonito. Pero termina con ¿Ese video cuando se muestra eh, es después de que fallece Freire? Eh, no, este video fue en junio de 1996 y él falleció en marzo de 1997. Pero tú lo presentas con ese mensaje a la comunidad campesina. Sí, porque eh, Paulo Freire estaba invitado para la abertura del primer encuentro nacional de educadoras y educadores de la reforma agraria y él falleció antes entonces nosotros utilizamos el video en la abertura como si él estuviese presente Tremendo. incluso porque la, la, la, fala de, de, la charla de de Paulo Freire era una mensaje para las maestras y los maestros impresionante, si ¿Sí les parece Veamos un fragmento, veamos un fragmento de esta entrevista eh, que le hizo Bernardo a Freire, porque me parece que es un, es un incunable, digo, es una joyita, eh, vale la pena tener en cuenta. Y en Claxo.tv va a estar el video completo, está en YouTube, pero va a estar el video completo en Claxo.tv para que lo puedan ver, pero veamos un fragmento y volvemos a la entrevista con Bernardo. La práctica educativa viabiliza, viabiliza... Os conhecimentos em torno dessas preocupações. Quer dizer, a prática educativa tem que estar vinculada à questão da produção, tem que estar vinculada à questão da cultura, tem que estar vinculada à questão, à questão da história, porque, no fundo, um processo de reforma agrária inaugura uma nova história dos homens e das mulheres, inaugura uma nova cultura. A cultura, agora, a, a, a cultura de um. Que, que nace de un proceso de transformación del mundo y por eso mismo entonces ella implica en transformaciones sociales a, a cultura como agente de las transformaciones también un fragmentito entonces recuerden la entrevista completa está en, el, está en youtube eh, bernardo pero va a estar en claxo tv exactamente bueno bernardo eh, ver, siempre es interesante hablar de freire porque permite referenciar a los niveles de lucidez que tenía eh, en su pensamiento tan, tanto más adelantado, ¿no? Digo, eh, tenía una, un nivel de mirada con un nivel de profundidad y adelantado a la sociedad en la que vivía que, que Dios sigue, sigue teniendo un nivel de actualidad y parece reformularse con lo que pasa en la actualidad el conocimiento de Freire, ¿no? Sí, eh, Freire. yo diría que eh, este adelantado de Freire es la es la, la la lógica de la libertación o sea freire siempre piensa la educación como una condición esencial para la liberación de las personas claro. entonces eh, usted de comprender su mundo la educación para freire la, su pedagogía era comprender el mundo para ser libre y, y, y, y, y, y a mí me gustaba mucho de cómo él llamaba cómo él hablaba en ser libre él decía, ser libre es ser ustedes mismos, no es ser otra cosa, ¿no? En un momento que todo el tiempo nos quieren convencer que para ser mejores tenemos que ser como otra persona como o otra adquirir persona. determinadas cosas, ese mensaje cobra actualidad absoluta. Exactamente, porque él decía, eh, ¿o ¿qué es que los campesinos quieren cuando los campesinos ocupan la tierra? Yo les quería ser campesinos, nada más do que esto, ¿no? Entonces, ¿o ¿qué que ustedes quieren conocer? Usted, ustedes quieren ser maestros o maestras? Quieren ser buenos y buenas maestras y para eso tienen que ser libres. No hay, no hay una cualificación sin la libertad, ¿no? Entonces, eso para mí es una, Freire es un legado de Paulo Freire. O sea, su libro La Pedagogía de la Autonomía para mí es una referencia extremadamente importante. Para mí está más allá lado de Pedagogía del Oprimido. Entonces es un libro que para mí era una referencia para todo y toda educadora. Bernardo, eh, hablar de Freire y de su pensamiento en momentos de Bolsonaro también es una forma de confrontar discursivamente eh, y frente a la preocupación concreta que, que implica brasil lo hablamos varias veces brasil nos duele en un montón de sentidos qué momento está viviendo brasil en ¿Qué, qué momento está entonces yo recuerdo de una manifestación que ocurrió en una en una de las eh, en una de las charlas de paulo freire de disculpe uh, una manifestación que ocurrió en una de las presentaciones generales de, este, de esos grandes espectáculos que hace Bolsonaro, yo me recuerdo que había un, un grupo de personas con una facha, eh, fuera de Paulo Freire, que Paulo Freire es un comunista, nosotros no queremos Paulo Freire en nuestras escuelas. Eh, entonces, es, es muy interesante porque el grupo de Bolsonaro, los llamados Bolsominios, eles, a ellos no les gusta Paulo Freire. Incluso por, porque, como yo hablaba antes, Paulo Freire eh, defiende la autonomía del pensamiento. Entonces, para el grupo de Bolsonaro, que no tiene ninguna autonomía de pensamiento, tiene un pensamiento cerrado, eh, eh, defiende el negacionismo, defiende la ignorancia, eh, evidente que esas personas no pueden gustar de Paulo Freire. Entonces, eh, Bolsonaro no hace parte eh, de, un, de un grupo eh, que consigue comprender la importancia de Paulo Freire. Por tanto, eh, usted in, in, imagina un, un gobierno que viene destruyendo la ciencia, que viene destruyendo incluso las ciencias humanas. Entonces, Paulo Freire para él es un enemigo. Muy enemigo, muy fuerte. Entonces eh, es triste. Usted ver manifestaciones contra Paulo Freire, en cuanto esta persona está defendiendo sus derechos, defendiendo que ustedes sea libre. Pero las personas digan yo no quiero ser libre. Y, y, y, y eso, eh, Gustavo, llega perto del fascismo. Entonces este es un momento terrible que vivimos en Brasil hoy. Eh, yo espero que eh, eh, que brasil tenga una estructura eh, institucional eh, que tenga una cultura política para superar este momento porque eh, en la historia de brasil eh, yo diría que eh, las dictaduras que nosotros tuvimos eh, fueron muy malas, en no el sentido de, de impedir el pensamiento libre. Pero ahora nosotros estamos enfrentando eso dentro de la democracia. Entonces es un momento muy difícil. Bernardo, uno de los puntos, evidentemente la pandemia fue un desastre en Brasil, eh, pero uno de los puntos que, que a mí también me preocupa ni mucho y que entiendo que es preocupación eh, de mucha gente en Brasil tiene que ver con lo medioambiental la destrucción de la Amazonia, eh, pero sobre todo la ideología del gobierno de Brasil de desmerecer que en realidad no hay un problema medioambiental, de que no pasa nada en realidad, que es todo parte de una campaña falsa, que no hay problema en relación con el aumento de la temperatura, el aumento del nivel de los mares. Digo, Exactamente cuál es la situación que se vive con respecto al desastre medioambiental eh, del Amazonas. Mira, eh, el desastre ambiental de la Amazonía es hoy, tal vez un problema que no es solamente un problema de Brasil, pero es un problema de todos, de todo el mundo. ¿Por qué? Eh, porque la Amazonía es un territorio que está, eh, está siendo devastado por la frontera agrícola. Y esa devastación por la frontera agrícola es una devastación que, hasta los últimos gobiernos había un cierto control de esta devastación. Eh, entonces, lo, los gobiernos creaban un conjunto de obstáculos que impedía el avance de la frontera. Eh, y este gobierno sacó todos los obstáculos y más do que esto, creó incentivos para el avance de la frontera. Eh, esto hace parte, Gustavo, de esta... De, de, de esta postura negacionista de no reconocer la ciencia y de creer, de creer, porque no es una alienación. Ellos no están haciendo eso porque son alienados. Ellos están haciendo eso porque ellos acreditan. E, e, e esto es mucho más fuerte que cuando ustedes fala bueno, ellos no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando Cristo dice, Padre, perdona, ellos no saben o que están haciendo. Y no es este caso. Este caso es, ellos saben que están haciendo y van a destruir, pero ellos no tienen idea, ellos no tienen idea de que este proceso ya está muy adelantado, muy adelantado. Ellos piensan que no, puede, esta es, es, es naturaleza es infinita. Ellos, ellos, no tienen, ellos, ellos no tienen conocimiento, ellos, ellos están ciertos que pueden destruir, pero no tienen conocimiento del resultado de la destrucción. Bernardo, eh, en todo este panorama, eh, no, no solamente situándose en Brasil, sino de las tramas de las desigualdades en toda la región, ¿cuál es la importancia de la conferencia de Claxo de junio del 2022? Bueno, eh, la conferencia de Claxo es un marco importante eh, porque eh, Claxo es, es una referencia, es una referencia para las ciencias humanas de América Latina. Entonces, mira que todas, todos y todas eh, investigadores e investigadoras están ligados sobre los temas que van a ser debatidos, quiénes son las personas que van a hablar, cuáles son los trabajos que van a ser presentados. Entonces, Claxo, esta conferencia, ella es una, una referencia porque es un conjunto de, de la producción del conocimiento de América Latina que apunta apunta un sur no para donde estamos caminando entonces eh, acompañar la conferencia de, de claxo es una especie de una actualización del conocimiento y también de conocer la perspectiva de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeña gracias bernardo un placer muchas gracias gustavo estoy listo cuando necesitas Estamos aquí para contribuir con Claxo.